Esto fue en África. Buscaba el animal más grande que pisa la tierra. Me enfrenté con verdaderas fieras. Pero lo encontré. Abuelo, ¿y dónde está la foto del animal más grande que pisa la tierra? Hmm. Juani, mira. Esa es su huella y ese es mi pie. ¿Y mis gafas? ¿Dónde puse mis gafas? Hmm. fotografiar al animal más grande que pisa la tierra ya te escuché y ni aunque tuviera 70 vidas te acompañaría Ay, por mis bigotes de lana esa cosa es enorme tenemos que completar el álbum del abuelo y cómo lo encontrarás niña genio Sencillo. Compararemos las huellas de diferentes animales con la de la foto. Encontraremos triangulares como la tuya, ovaladas como la mía, pero solo seguiremos las redondas y enormes, ¿entendido? ¿Y qué tal nos encontremos con un espeluznante dragón? O con un increíble oso. Te deseo mucho suerte. ¿El dragón me atrapa? <risa> oh. Oh, ¡Bueno! ¡A bordo, tropa! La nave mágica va a despegar. <risa>